Bueno, pues ya estamos grabando. Bienvenido a una nueva sesión de los cursos que yo sigo publicando. Eh, hemos recuperado para... Para esta serie, una de las... que tenemos una serie que se llama Motivada, Motivada, en la que intento un poco... Para ...de financiación. Y hoy, 29 de abril... Tenemos con nosotros aquí a, a Jonathan Ruiz. Ruiz, que es director de, del Grupo Profit. Él está especializado en, en, en lo que se viene denominando a nivel internacional la, la Sport Science, ¿verdad, Jonathan? Que uh -huh. es un campo micelar, un una intersección entre el mundo de la biomedicina, las ciencias sociales, la educación, en fin, un campo bastante interesante y uno de los campos que realmente están teniendo ahora futuro Era una buena disciplina en Granada, pero no era una disciplina excelente como, como, como ahora, ¿vale? El Jonathan fue aquí a la Universidad de Granada, fue, yo lo conocí como un joven Ramón y Cajal, cuando yo era un joven administrativo en, en el vicerrectorado de, pues, de investigación. Y, y bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, conozco bien su trayectoria. Él estuvo, fue Ramón y Cajal, y, pero estuvo previamente... Estuvo, científica, donde realmente eh, lanzaste tu carrera científica la ¿no? empezaste a, a proyectar a nivel internacional, después viniste aquí como Ramón y Cajal y bueno ya se para ser titular ¿no? y pronto serás catedrático si no lo harás ya o ¿no? pues, te faltará todavía, poco Todavía no, todavía no, cuando, cuando quiera la neca cuando quiera pero, el bueno, ministerio Pero bueno, la pues cosa es que va a ser en breve, entonces bueno, ya sabes Jonathan, eh, muchas gracias por participar ya que estas charlas tienen un carácter un carácter informal yo animo a todos los que estáis detrás además hoy como hay poquita gente eh, os animo a que pongáis la cámara para que os podáis mover la cara y os animo también a que constantemente podéis interrumpir a Jonathan podéis interpelarlo con él interpelarlo y podéis interactuar con él porque la verdad es que, que es una oportunidad única que me haya regalado un poco de tiempo y es una persona con la que podemos aprender mucho y Jonathan, yo para romper hielo, pues yo siempre para romper hielo en este tipo de, de, de entrevistas lo he lo cogido especialmente lo que he hecho, pero yo quiero que ahora hagas tú eh, el público que tenemos nosotros y nosotros aquí en, en Yo sigo publicado son casi todos eh, investigadores que están haciendo la tesis doctoral uh -huh. o están en fases tempranas, ¿vale? Y, y por tanto siempre hay mucho interés en la cuestión de la carrera científica y, no. y hay una cuestión que sabe que tenga especial interés. Una cuestión que a mí me gusta mucho es eh, el tema de cómo se convierte uno en científico o qué factores eh, oh, factor intervienen. Que hay muchos, ¿no? evidentemente, para ser científico hay muchos factores. Y, y además muchos son de carácter aleatorio. Entonces, eh, yo compartir el grupo, tu perfil de, de Google Scholar, o sea que todo el mundo sabe que es uno de los tíos con más impacto aquí en la Universidad de Granada. <risa> eh, eh, entonces, tiene, habéis visto que tiene muchísimas publicaciones. Actualmente el investigador, yo creo que tú y, y Francia es de los que más proyección tenéis, después de, de los grupos de informática. Pero cuéntanos un poco cómo te inicia la carrera científica, en fin, cuál es tu singulador hasta que llega aquí a, a, a, al momento en el que está ahora, cómo empiezas, cómo te inicia la investigación, cuál es tu currículum, en fin. Cuéntanos un poquito de tu vida científica, aquí para que, para que la gente te conozca. Uh -huh. Uf, y podríamos estar un rato hablando aquí, ¿eh? No, no hay tarde para hablar no, de es, todo eso. pregunta bueno, eh, para pre eh, trampa. No trampa, porque ya con la pregunta ya me callo. <risa> <risa> bueno, a ver, eh, yo pienso que... Eh, bueno, hay muchas cosas bueno. que en la carrera científica, cuando uno piensa que puede dedicarse a... ...o que le gustaría hacer una carrera académica... ...y hacer algo de ciencia y demás... ...hay, hay muchas cosas determinantes... ...bajo mi punto de vista... ...o eh, muchas decisiones que uno, que uno tiene que ir tomando... ...y otras que va tomando sin darse cuenta... ...de forma inconsciente... ...en eh, los que, bueno, la, el factor suerte... Eh, ...juega un papel fundamental, ¿no? Pero eh, bajo mi punto de vista... ...una de las cosas importantes... Bueno, ...a menos que para mí fueran, fueran importantes... ...es eh, no, no solo elegir el grupo... ...sino tener la suerte de poder... ...acercarte a alguien que te pueda enseñar el camino. El camino de la ciencia, el camino de la academia, el camino de, bueno, de hacer una buena tesis doctoral. Eh, yo casi que diría que, casi que después del tiempo, los años me han enseñado que, que casi más importante que elegir un buen tema para hacer una buena tesis doctoral es elegir a un buen director. Elegir a un buen director o una buena directora, por supuesto. Eh, eh, y porque si el director directora es buena, eh, es posible que tu carrera académica sea, sea exitosa. En mi caso, yo efectivamente tuve la suerte de poder arrimarme a un buen árbol eh, y efectivamente me, me, me dio buena, buena sombra. ¿no? Yo mi, mi, mi mentor, mi, mi, el primer mentor que yo tuve, eh, que sigo teniendo afortunadamente, fue Ángel Gutiérrez, fue un profesor de fisiología del ejercicio, fue un profesor de, de la carrera, al que, bueno, que me despertó, despertó ese duende de inquietud que todos tenemos dentro. Algunos se despierta algunos no se les despierta A mí me lo despertó este hombre a las 8 de la mañana porque teníamos las clases de 8 a 9 o de 8 a 10, no recuerdo muy bien, eh, dos días a la semana. Y, bueno, pues a la tercera clase ya tuve la, la osadía de presentarme en su despacho y decirle que a mí me gustaría aprender más de lo que me enseñaba en clase y que me gustaría poder colaborar en algunas de las investigaciones que él ya presentaba, eh, que estaba desarrollando en la clase. ¿no? Bueno, y así empezó, mi, así empezó mi andadura en la ciencia. Eh, mm, Empecé a jugar un poco a, la, a ser científico, a jugar a, a hacer investigación de la mano de Ángel Gutiérrez en algunos de los proyectos que él estaba poniendo en marcha, otros que, que, que se iniciaron justo cuando yo me incorporé. Y, y él me arrimó también a, me arrimó a su grupo de investigación, que lideraba él junto con, con el profesor, en catedrático de fisiología Manuel Castillo Garzón y fueron con las dos personas con las que yo inicié mi carrera investigadora eh, tuve la suerte de poder incorporarme en un proyecto que acababa de iniciarse en aquella época un proyecto multicéntrico nacional un proyecto que cuyo objetivo era sacar una fotografía del estado de salud de los adolescentes españoles y bueno yo estaba estudiando ciencias del deporte y a nosotros a mí y a otros compañeros a mi compañero también Fran Francisco Ortega el cual codirijo el grupo de investigación hoy pues en aquellos años, estoy hablando de los años de año 2000, 2001, pues tuvimos la suerte de poder participar en este proyecto de investigación, como decía, y encargándonos de una parte fundamental del proyecto, que a priori no tenía mucha importancia, pero que a posteriori pues fue lo que le dio eh, bueno, pues el valor añadido, ¿no? que fue la evaluación de la condición física de los adolescentes españoles y su relación con la salud. ¿no? Y así fue como yo empecé. Eh, yo estaba en tercero de carrera. Eh, tuve la suerte de poder... Eh, ...conseguir en aquel, en aquel año, gracias a, a mi acercamiento a Ángel Gutiérrez, eh, una beca de iniciación a la investigación eh, que ofertaba la Universidad de Granada para estudiantes de grado. Eh, el siguiente año tuve la suerte de poder conseguir una beca de colaboración eh, que ya daba el ministerio, que era para alumnos de último, de último curso de licenciatura, para poder seguir eh, involucrado en tareas de investigación de alguna forma y luego bueno luego tuve mi paso por el desierto mi paso por el desierto fue que justamente terminé mi, mi, mi licenciatura empecé los cursos de doctorado en aquella época no lo del máster no, no había máster como tal pero había sí, había cursos de doctorado para hacer el doctorado y eh, no tuve tuve solicité una beca un contrato por, predoctoral para hacer mi tesis doctoral y no tuve la suerte de poder de poder conseguirlo en la primera ocasión eh, yo ya estaba haciendo, yo ya estaba yendo a congreso, de hecho mi primer artículo científico lo publicamos en una revista, una revista internacional, una revista, se llama Journal of Hand Surgery, una revista americana, eh, eh, y eh, yo lo publiqué todavía siendo estudiante de grado y, y bueno, eh, yo estaba yendo a congreso, en 2001 fui a congreso, un congreso muy importante, el congreso más importante del mundo de ciencias del deporte, eh, congreso del American College of Sports Medicine en San Francisco, eh, iba a Congreso Europeo, iba, viajaba con, con mi grupo a, a, a congresos nacionales también y yo recuerdo mi madre que me dijo, oye, mi madre que no sabía muy bien lo que estaba haciendo me decía, oye, está, yo te veo viajando mucho y tal, está muy bien, que viajes, pero tu, tu nevera está vacía, ¿no? Eh, yo había estado todo, hasta que yo me, me licencié, pues había, había corrido con los gastos de la carrera gracias a las becas del ministerio que había tenido ayuda del ministerio que daban para estudiar afuera. Mi padre vivía, no vivían en Granada, vivían en una, una, un, pueblo, un pequeño pueblo de Jaén. Y ese primer año bueno, yo trabajaba también bueno, pues de socorrista, trabajaba nochebuera, nochevieja poniendo copas para poder pagarme la carrera. Eh, eh, trabajaba en verano, en julio y agosto, para poder pagarme la carrera. Y ese primer año, donde yo decidí eh, que la carrera académica, quería apostar por la carrera académica, ese primer curso académico, pues, ese primer curso después de licenciarme, pues no tuve financiación. No tuve financiación y porque no me dieron la beca predoctoral, no tenía beca del ministerio para poder hacer, eh, seguir cursando mi estudio de licenciatura porque ya habían terminado y recuerdo aquel año como un, como la mili, ¿no? Yo le llamo el paso, del, el paso por el desierto, que ahora os explicaré qué significa eso a posteriori, que lo, lo, he, lo he entendido muy bien. Pero yo aposté eh, y sabía que si me dedicaba a poner copas por las noches o a trabajar en alguna otra cosa, no podía dedicar el tiempo que, que requería la ciencia. La ciencia, nos guste más o menos, no tiene horario ni fecha en el calendario. Y eso tenéis que, que saberlo, ¿no? Eh, alguien dice que la ciencia nunca duerme, science never sleep, y, y tiene toda la razón. Y, aparte, es un trabajo que, que además, no tiene, no tiene fin. Cuanto más trabajas, más trabajo tienes, Bien. cuanto más lees, más artículos descubres que quedan por leer, ¿no? Y, bueno, pues ese año lo pasé como pude, mis padres me ayudaron, me dijeron, bueno, pues te vamos a ayudar... Lo que podamos, porque no tenía muchos medios económicos para poder ayudarme, me ayudaron lo que pudieron, eh, fue suficiente. Yo, con lo que ellos me ayudaron y lo que yo pude conseguir con mi trabajo de socorrista y algunos fines de semana y noche buena, noche vieja poniendo, poniendo copa y trabajando en la feria de mi pueblo, pude pasar ese año. Y afortunadamente el siguiente curso pude obtener mi beca FPU, mi beca para, para hacer mi tesis doctoral en la Universidad de Granada. Eh, bueno, pues yo ya, claro, como podéis imaginar, mi doctorado no empezaba justo en ese momento, mi doctorado había empezado tres años antes, donde casi sin darme cuenta, cuando estaba, era, era estudiante de grado, en tercero, en cuarto de grado, donde yo había ya, ya he iniciado mi colaboración, había empezado a trabajar en un proyecto de investigación que a la postre, sin yo saberlo, eh, lo que estaba haciendo era trabajar en la recogida de datos de mi tesis doctoral. Tesis doctoral mm. que, que defendí en el 2007, no sin antes haber hecho una estancia de investigación en Suecia, como decía Dani. ¿no? Yo tuve la suerte también Pero de… ¿Defendiste de, la tesis en 2007? En el 2007. En 2007. Igual que yo, en que… que ¿Estás es como, como cuando naciste, ¿no? Yo no me acuerdo, yo creo sí. que la defendí en, en abril, mayo, por, en abril, creo. En abril, metro. Yo, yo la defendí el 20 de febrero del 2007, eh, como decía, el segundo año de mi, de mi beca predoctoral eh, y se iniciaba un proyecto multicéntrico europeo, muy parecido al que había participado yo como estudiante de grado en España, pero ahora en Europa. Y en ese proyecto europeo ah. había un grupo de trabajo que estaba compuesto por Granada y, y, y un grupo de Suecia, del Instituto Karolinska, y bueno, pues mi, mi mentor, Manuel Castillo, pensó que sería buena sí. idea y hacer una estancia allí de cuatro meses. Bien, pues esa estancia de cuatro meses se convirtió en una estancia casi de seis años. Eh, de, como decía, defendí allí, allí tuve la suerte de poder trabajar en otros proyectos internacionales, otros proyectos europeos. Eh, defendí mi tesis, como decía, el 20 de febrero del 2007 en Granada y un mes más tarde defendí mi tesis… No, el 22 de febrero del 2007 defendí mi tesis en Granada y el 20 de marzo defendí una segunda tesis doctoral en el Instituto de Karolinska. Allí en Suecia, llegué el 1 de agosto del 2005, 1 de agosto del 2005 llegué a trabajar a Suecia y la primera pregunta que me hizo mi mentor fue, dime, ¿en qué quieres trabajar? Y yo le dije, yo realmente no sé lo que quiero trabajar, yo sé lo que no quiero hacer. Porque él me preguntó, ¿qué quieres hacer? Yo dije, yo no lo sé, yo sé lo que no quiero hacer. Un 1 de agosto, un español, Lito, del sur de España, normalmente está, eh, no está trabajando, está, si puede, en la playa o en la montaña o en su casa descansando después de haber estado todo el curso o trabajando mucho. Eh, bien, pues yo decidí el 1 de agosto aterrizar en, en Suecia, en Estocolmo, y la, la, la respuesta que yo le di a mi, a, a mi mentor, que a la postre fue mi mentor, Michael Sjostrom, que en paz descanse el hombre murió hace unos un, un meses y poco. Y poco. Eh, el hombre me dijo, yo le dije al hombre, Michael, yo no sé lo que quiero hacer, yo sé lo que no quiero hacer, y lo que no quiero hacer es perder el tiempo. Mi familia está en la, eh, la playa, mi amigo, no recibo correo, eh, ...porque todo el mundo está de vacaciones y yo he venido aquí a trabajar, a aprender mucho y claro, yo en aquella época dije, yo aquí me tengo que hacer imprescindible, ya pensando en, bueno, en que dentro de tres años más tarde yo tenía que conseguir mi siguiente, el siguiente paso ¿no? y era mi, mi beca por doctoral bueno. bueno, pues allí me fue muy bien, Michael me cambió de, de, de despacho al mes de estar trabajando... Tenía un despacho bueno pero me cambió un despacho mejor y yo pensé mira este, me, este le va a poner una jaula al pájaro para que cante más y mejor y efectivamente el pájaro cantó más y cantó mejor y bueno pues cuatro una jaulita tarde, de, jaulita de oro, ¿no? una jaula de oro cuatro ¿no? meses, efectivamente cuatro meses más tarde pues la producción científica fue fue exponencial yo trabajé con datos que ya estaban recogidos y, bueno, y me ofreció en diciembre del 2005, me ofreció hacer una segunda tesis doctoral, que, como decía, defendí dos años más tarde, que también en Karolinska eh, Esa fue un poco mi, mi, mi, mi trayectoria inicial. Él, él, siempre, él, él siempre me decía que, bueno, que estar en Suecia iba a ser un, un, un trampolín a nivel europeo y, efectivamente, así lo fue. Eh, y así empezó, así empezó mi carrera, trabajando y jugando al principio, haciendo un poco de… Bueno, una beca de iniciación a la investigación, haciendo un poco de práctica, jugando a ser científico de la mano de, de gente que conocía la canción. Yo recuerdo siempre a Ángel Gutiérrez y Manuel Castillo diciéndome cuál era el camino, que iba a hacer después, cuál era el siguiente paso, eh, la estancia, la importancia de la estancia, la importancia de las publicaciones, la importancia de hacer una estancia en el, en el extranjero, la importancia de volver. Y, y bueno, yo creo que fue, lo que tuve fue una, una fe ciega en ellos. Ellos me enseñaron la canción y afortunadamente yo seguí sus pasos y, y bueno... Eh, sí, eso es una, cuestión, es una cuestión importante, creo. Muy importante y, y una, una cuestión a la que nos estamos enfrentando ahora. Tú ya te estás enfrentando a tiempo y me estoy enfrentando ahora, que es la cuestión del mentor. Que es la cuestión de tener a alguien y, y entregarle tu vida, digamos. No entregarle tu vida pero sí tener una confianza ciega en, en esa persona que te que te va a guiar realmente si, si la persona conoce, conoce el camino, ¿vale? Y yo, bueno, yo te imagino que ahora tienes buenos, buenos mentores, por, por, por, hasta dónde has llegado indica que has tenido buenos mentores. Y, y también es importante que, que normalmente en la vida académica, no sé si, si me dará la razón o no, eh, tenemos varios mentores, hay una etapa en la que tienen mentores y de naturaleza muy diferente sí. y, y normalmente si, si hiciéramos una clasificación o una taxonomía de los mentores estaría el mentor padre, que sería ese mentor de la tesis doctoral, que digamos, con, es un mentor con un perfil muy nacional o, o con, una, con un perfil, digamos, de investigador del año 90, que tiene un perfil muy diferente al que tenemos nosotros, no tiene nada que ver. Y después estaría el mentor, el super mentor, que es esa persona que te encuentra en el centro de investigación y que te ve y confía en ti, te da el despacho y, y que ya realmente es el que te mete eh, eh, digamos en la, en, la, en la escena internacional porque realmente ya está en mentoring en absoluto y el mm -hmm. que te enseña a publicar y a relacionarte hay otra cosa que también han mencionado y que y que me gusta bastante y que la gente que nos sigue en estos cursos eh, sabe que yo hablo mucho de eso y que insisto mucho que es la colaboración y que la colaboración internacional eh, no ha hablado que tú das el salto o consigues dar el salto o consigues avanzar hacia adelante cuando te integra en un grupo internacional y cuando realmente tú eres capaz de acceder a unos recursos tanto económicos, pero sobre todo unos recursos científicos, le hace bases de datos, le hace datos, datos, datos eh, otros datos que han recopilado para otros estudios, que tú realmente puedes utilizar y tú análisis ¿vale? Me da la impresión también cuando estoy trabajando con, con gente que está en la fase de la que es la científica, que piensa que ellos son los que tienen que recopilar los datos, que tienen que estar picando, pero realmente eh, yo creo que el científico no tiene que estar picando datos, tiene que saber dónde están los datos y evidentemente de que, que, que saber elaborando. Pero yo creo que me hables de la importancia que, que ha supuesto, eh, la, como está en el carolista, ya te tenemos situado en el Carolica, está allí investigando. Me gustaría que, que nos que, que, que no hablara de, de cómo enfocas tú la colaboración internacional, de qué importancia le da de cómo la gestiona, de, de, de qué narices esto de la colaboración internacional, si vale, si no vale, cómo gestionarlo, si debemos publicar mucho internacionalmente, si no debemos publicar internacionalmente, si es un rollo, si no es un rollo, si es mejor quedarse y nada, y en fin, cuéntanos un poco algo sobre la colaboración internacional y el valor que tiene para tu carrera investigadora. Sí. A ver, la colaboración internacional es fundamental. Y sobre todo la, etapa, la, etapa de, la primera etapa de formación es muy importante. Y yo, de hecho, yo a, a los chicos que yo tengo, a, a la gente que yo tengo en mi, en mi grupo de trabajo, de trabajando, siempre les digo que es importante que hagan estancias de investigación. En primer lugar, porque cuando, cuando uno está en España solo trabajando, cree que lo que hay aquí no es lo mejor y que tienen que salir fuera, porque fuera tenemos, a, tenemos grupos, grupos de ah, Europa, que los tenemos, bueno, en un pedestal, porque están publicando muy bien, porque están haciendo cosas muy importantes, porque, están, porque son los poppers, porque son... Y, y lo que me lo está ocurriendo a nosotros, lo que a mí también me ocurrió cuando fui a Carolisca, lo que está ocurriendo a mis chicos ahora es que cuando salen fuera se dan cuenta de que, de que lo que tenemos en Granada, eh, lo que tenemos en España, es, eh, no es eh, en absoluto inferior a lo que, ten, lo que hay en, los países, en otros países de Europa, incluso en Estados Unidos... Lo único que no tenemos, o sea que tenemos un nivel muy, muy elevado, lo único que no tenemos igual, que no se asemeja ni por asomo a lo que tienen otros países, es el tema económico. En países como Finlandia, como Copenhague, como Suecia, y bueno, no, no, no, hay, no hay que decir ya mencionar Estados Unidos, en la cantidad de dinero que tienen para hacer investigaciones es brutal. Y desde el punto de vista comparativo, la, la, la cantidad de ideas o de proyectos que se, o de artículos que se publican o de ideas que se publican en estos países donde la cantidad de dinero es... Como 100 veces más o 50 veces más que en España no se corresponde con el nivel de la ciencia que, que realizan. ¿no? Aparte, cuando salen fuera se dan cuenta de que efectivamente lo que tenemos aquí es muy bueno y que el nivel y la exigencia es muy alto. No obstante, es muy importante salir, porque abrir, eh, hacer colaborar, colaborar, con grupos internacionales, con otros grupos que no sean de, de tu propio país o de tu propia universidad, es muy importante porque te enseña otras formas de trabajar, otros modos de afrontar o de, de, de afrontar una idea o de afrontar un problema. Y esto enriquece muchísimo. Son otras otras formas de gestionar grupos de investigación, otras formas de trabajar, y esto enriquece mucho. Sí. Y enriquece y uno, Aprende a lo que le gusta o lo que le gustaría hacer, confirma que lo que hay, lo que estaba haciendo antes es lo correcto o aprende otras cosas que se añaden a su, a su formación y que bueno la, a la postre pues, lo, lo, lo va a utilizar también para formar a futuros investigadores. ¿no? O sea, que, cual, sí. Es muy importante colaborar. Yo tuve la suerte, como decía antes, de poder colaborar a nivel internacional en un proyecto europeo cuando fui a, a Suecia. Eh, y, además, allí tuve también la suerte de poder trabajar en otros proyectos europeos, multicéntricos, donde, bueno, simplemente el hecho de, de, de hablar con otras personas, tener reuniones con otra gente de otros países, con otras culturas, con otra forma de ver las cosas, eso enriquece muchísimo. O sea, que desde el punto de vista sí, personal bueno. también es muy importante esa colaboración. Sí, también es importante ahí la, la estancia. Yo creo que lo fundamental, lo fundamental es la proactividad y, y la mente abierta. El intentar ir al centro y, y en un par de semanas o tres parece que haya allí toda la vida. Interactuaron mucho con la gente. Bueno, cuesta un poco, ¿no? Por eso esas culturas diferentes. No me imagino que ayer el carolisca te pasaría como a ti. Yo fui a un centro holandés y son culturas muy diferentes de trabajo, pero hay que hacer lo posible por integrarse con, con rápidamente, intentar hablar con todos los compañeros que hay, enterarse de lo que hacen. Y la verdad que uno se sorprende de la apertura mental que tiene después cuando trabaja con otros compañeros científicos en otros centros, porque tienen una cultura un poquito más diferente a la, a la cultura más cerrada que hemos mantenido aquí en España, digamos, de, científicamente, porque te agradezco que aquí... Y hay una cosa que me pasa aquí en Granada ahora, eh, que muchas veces busco colaboradoras de, de cuestiones que yo he hecho fuera cuando lo había aquí en Granada. Y, y no te, yo le digo muchas veces a la gente, el proyecto que yo tengo ahora, de, de, de publicar o de intentar avanzar en otra frontera del conocimiento, no pasa por la colaboración internacional. ...sino que pasa por intentar ver qué hacer con otros colegas de aquí de Granada... ...pero por lo que tú has dicho, porque eh, aquí... Claro, claro, yo trabajo en otro ámbito y, y, y, y no estoy diciendo que es lo que, lo, no estoy diciendo que, lo que casas, sino lo que Sí, sí, sí. A mí me pasa igual, Dani. Yo me, nosotros nos estamos dando cuenta ahora, estamos descubriendo nuestra universidad... ...y, y nos no ha ocurrido, por ejemplo, voy a poner un ejemplo... ...que hemos mandado muestras, muestras biológicas a otros países de Europa gastándonos tiempo, gastándonos eh, dinero para envío de muestras, esfuerzo para ponernos de acuerdo y energía para tratar de hablar el mismo idioma cuando a, a 300 metros de mi, de mi laboratorio había otro laboratorio con gente muy buena capaz de hacer los mismos análisis igual o mejor, incluso más baratos que los que yo he mandado al extranjero. Eso me he dado cuenta a posteriori sí. y entonces siempre ahora, antes de mirar fuera, miramos dentro porque bueno, también por un, un aspecto patriota ¿no? Oye, ¿Por qué sí. ir fuera si aquí tenemos algo muy bueno? ¿no? O sea, que una cosa no quita a la otra. Pero que es cierto, tiene sí. razón. No, no, es que por eso me estaba pasando y digo, así soy el único que, que soy un bicho raro. Y y no y la verdad es que también está buscando un poco, en ese sentido, buscar colaboraciones, lo que tú dices, muy cercanas y, y, y que la, la universidad realmente pueda conseguir equipos multidisciplinares o interdisciplinares, como, como, como quiera que los llamemos. Oye, Jonathan, pues sí. vamos a seguir comentando que... te. ¿Qué te, qué te, qué te pregunto, cuéntanos, está en el carolístico y a la gente aquí le interesa mucho, y sabes que, que eso es otro, otro de nuestro otro tema nuestro estrella, del que siempre hablamos toda hora es la carrera investigadora. vale Cuéntanos como un tío que sirve copa y que vive en un pueblo perdido de Granada, ¿vale? Y que es socorrista. Yo creo que es fundamental para llegar a esas cosas a la universidad, has puesto copas antes, yo me estoy poniendo copas. Así que yo creo que también lo primero es tener que para la copa. Pero cuéntanos un poco, no tanto la carrera investigadora combinada con la productividad científica, pero también con esa parte administrativa. Oye, pues están las becas FPU, las ramas de becas tiene que terminar, acreditarte. Pero creo que me cuenta eso la gente que está aquí ya lo sabe, porque ya te digo un tema estrella nuestro, lo sabemos, damos muchos cursos y le voy a dar la lata todos los días para que se, hasta que se entiende de cómo es la carrera investigadora. La carrera investigadora que no existe, claro, pero quiero que la cuentes, pero que la cuentes también un poco eh, combinándola con las publicaciones. Oye, pues cuando llegues a esta edad tienes que hacer estas publicaciones, tienes que ir de primer autor, cuando tienes que hacer estos contratos tienes que estar en un contexto internacional, con esta edad tienes que abrirte a montar tu propio grupo, con esta edad tienes que en fin, combinándolo un poco con, con los méritos. ¿vale? Sí. No sé si nos podría dar ese, ese pequeño recorrido desde que el bar de copa hasta que echaste sí. eh, sí. los últimos papeles para la catedral, así te lo pronto. Sí, a ver, lo, los paradigmas de investigación han cambiado bastante, y de hecho también las circunstancias han cambiado bastante. Cuando yo empecé mi carrera, tener muchas publicaciones era muy importante. Hoy parece que el número de publicaciones ya no, no es tan importante, sino la calidad. De hecho, la, las convocatorias postdoctorales eh, ya solo te dejan 10 campos para rellenar, donde además de publicaciones puedes rellenar otras cosas, ¿no? Lo que sí que es importante es que… Eh, decía Dani una cosa muy importante y es el tema de la Administración. Tenéis que saber una cosa y es que durante la etapa FPU, el tiempo que tenéis para trabajar en vuestro currículum para vosotros durante la etapa de, de predoctoral, durante la etapa en la que estáis trabajando para vuestra tesis doctoral, ese tiempo no lo vais a tener nunca más cuando paséis a la siguiente etapa. La siguiente, una vez que uno decide su tesis doctoral, ya no tiene que no, no solo tiene que preocuparse de publicar artículos, de generar ideas, de participar en el proyecto de la idea que viene del investigador principal, de tu mentor o mentora, sino que además tiene que preocuparse de ir solicitando contratos y solicitando eh, o, o, eh, convocatorias eh, postdoctorales para, para sobre todo para, para garantizarse el sueldo, el sueldo después de la, de la etapa predoctoral. Y, y, y esto de la las la convocatorias postdoctorales no termina, no termina nunca. Uno parece que no termina hasta que uno consigue una beca, un contrato postdoctoral que le da cierta estabilidad. Un contrato postdoctoral de dos años significa tranquilidad durante los primeros ocho o nueve meses, porque una vez que pasan los primeros ocho o nueve meses significa que ya tienes que estar mirando la siguiente convocatoria para que, una vez que termine tu contrato postdoctoral una vez que finalice, tener el siguiente ya a continuación, para no pasar por, el, no pasar por el, la beca que nos da el ministerio a todos, ¿no? No va a pasar por el paro, ¿no? Entonces, tenéis que pensar muy bien que hay que hacer muy bien los deberes durante la etapa FPU. Durante la etapa FPU hay que trabajar, como decía, casi... Aunque yo le digo a mi, a mi chico, a mi a gente de mi grupo, que tiene que descansar algo, algo los fines de semana, sí que es verdad que no hay horario ni fecha en el calendario. Cuando, pero cuando uno es Sí, de acuerdo, te interrumpo. Te interrumpo y... Y por aquí está Juan, ¿eh? que, ¿sabes? Que tengo yo de FPU yo siempre se lo digo. digo le digo una cosa muy clara, le digo... Ahora eres joven y tienes muchísima energía y tienes muchísimas ganas, tienes que estar 12, 15 horas todas las que puedas, porque después con el tiempo el objetivo es trabajar menos, no más. Uh -huh. Entonces ahora es cuando tienes que poner toda la carne en el asador, todo, uh -huh. echar el máximo de horas posible. Aunque sea un poco mal, porque no es una cultura que yo quiera fomentar, la poder trabajar en exceso o más de lo que se debiera. Pero sí es verdad que la, la, la fase de la fase de tesis, hay que estar full. Hay que estar a tope y a tope de fuerza de trabajo y de ilusión, si no, no tiene sentido. Sobre todo con la idea de que en la etapa FPU no trabaja para sí mismo y todo lo que hace va a repercutir en tu propio currículum. Cuando pasas de FPU a postdoctoral, perdón, de predoctoral a postdoctoral, Tienes que compaginar eh, lo, los artículos que tú tienes que ir escribiendo para tu currículum con convocatorias, con proyectos que tienes que ir solicitando para que te den dinero para, tu, para financiar tu propio contrato. Tienes que ir compaginándolo con tareas de supervisión de otros estudiantes del grupo en el que estés trabajando. Tienes que compaginarlo con quizá con docencia también, si no has tenido la suerte de poder tener, de, tener eh, docencia durante la etapa predoctoral. En definitiva, que, que uno tiene que hacer muy bien los deberes durante su etapa predoctoral y durante la etapa postdoctoral, hasta que uno tiene cierta estabilidad, no se puede relajar más que el tiempo que, bueno, el tiempo que le permite el contrato. Si son dos años, ya digo que la, la, el, el, la, la relajación o la tranquilidad es o dura los primeros ocho o nueve meses. A continuación ya hay que ir eh, mirando las siguientes convocatorias para ir para, bueno, para de una forma garantizar la estabilidad. Si sí, te quería preguntar. Eh, tú a, tu, a, tu, a o sea, la gente que tiene información, a tus contratos FPU, FPI, imagino que tendrás también contratos de otra naturaleza, de gente con cargo a proyectos uh -huh. o con cargo a, a cosas de consultoría. Eh, pero bueno, en este caso no vamos a entrar como estamos en un curso de la Escuela Internacional de Postgrado. Eh, ¿Qué le exige al FPU de, de, de, de productividad? ¿Y qué le exige al FPU, digamos, de...? de el tema de organización del tiempo. ¿A qué debe dedicar el tiempo una persona que está haciendo la tesis doctoral y cuáles deberían ser los resultados que sacasen al cabo de cuatro años? ¿Cuatro artículos? ¿Cinco artículos? ¿Qué debería tener una persona que termina la tesis? ¿Cuántos artículos debería tener? ¿Y cómo debería organizar el tiempo para obtener esos artículos? Bien. A, ver, yo, yo a, la, a gente que trabaja conmigo no le, no le exijo realmente nada. Yo le, yo le explico la situación y les digo, cuanto más trabaje mejor va a ser para ti. Eh, yo ya tengo mi carrera hecha, eh, tengo un grupo en el que tengo que ir alimentando. Mi reto es siempre que cuando terminéis la FPU tengáis garantizado de alguna forma el siguiente paso… Pero ya, ya depende de cada uno de vosotros, ¿no? Entonces, ellos, en mi, mi grupo, la gente trabaja en proyectos que estamos desarrollando, que, van, que es, bueno, que hay, que hay que recoger datos, hay que hacer experimentos, hay que hacer análisis en laboratorio, hay que hacer estadísticas, en fin, hay que escribir artículos. Yo no les exijo que escriban dos, cuatro, cinco, diez, quince artículos, no les exijo nada. Yo les exijo que, bueno, que, que hay que publicar al menos uno, al menos un artículo, que es lo que nos pide la escuela, la escuela de doctorado, la escuela de doctorado de, de biomedicina, y, bueno, lo, lo normal lo, lo, lo, lo, lo habitual es que de media, el que menos publica tres, cuatro artículos y el que más, bueno, pues yo tengo una, un alumno que, de hecho, ha recibido un premio a la mejor tesis doctoral del mundo en el área de medicina por una revista internacional muy importante, que publicó 17 artículos en su tesis doctoral, ¿no? Eh, algo que tampoco, tampoco es lo normal y tampoco creo que sea lo que haya que hacer. Yo defendí mi tesis doctoral en Suecia, por ejemplo, con cuatro artículos, pero fueron cuatro artículos muy importantes. Si, publicáis, si defendéis vuestra tesis doctoral con un solo artículo, pero pues ese artículo se ha publicado en Nature, en JAMA, en New England Journal of Medicine, una revista muy importante de vuestra área y habéis, habéis, eh, habéis contribuido de forma significativa al mundo del conocimiento, es suficiente, creo yo. ¿De acuerdo? Yo creo que la ciencia hoy, afortunadamente, no se pesa en número de artículos, sino en la calidad de los mismos. ¿Cuál, cuál ha sido el descubrimiento? Como decía, no le exijo sí. nada, pero es importante. La exigencia no, no viene por mi parte, sino por el. cuál es el siguiente paso. Si quiero ser competitivo, ¿qué necesito para poder competir en las becas, en los contratos Juan de la Cierva, en los contratos Sara Borrell, en los contratos Fundación Ramón Arece, o en fin, otros contratos, otras becas o contratos postdoctorales? ¿qué, ¿Qué nos exigen? ¿Cómo está la competición? ¿Quiénes son mis competidores y qué tengo que hacer para ser competitivo en el mundo en el que estoy, en el que estoy trabajando? Sí, bueno, eso es verdad, un tema también que hemos, hemos comentado en alguna ocasión, que el paradigma, digamos, de producción está cambiando un poco, eh, en el sentido de que está cambiando, en que ya no se nos, se nos exige tanto publicar mucho, mucho, mucho, sino publicar un poquito mejor, ¿no? Publicar un poquito mejor uh, y, y hacer publicaciones de más calidad, de revistas de, de mayor calidad, con mejores colaboraciones, no intentar... El tema que nos apasiona tanto aquí en España de la salami publication, es decir, esto de, de recortar un proyecto de investigación de artículos diferentes y intentar hacer un super artículo. Pero eso es verdad y es un factor que deberían tener en cuenta también. Y, y es verdad que se ve en las convocatorias, se ve en la, en la última convocatoria de Ramón y Cajal, te, hablo de memoria, me, me puedo equivocar porque yo sé que llevo muchas convocatorias, pero creo que en la última pedían que, que pusieras cuatro publicaciones y las explicaras, no solo. Cuatro méritos de tu currículum. No cuatro publicaciones, cuatro méritos. Cuatro méritos, efectivamente. Ser, conseguir un proyecto, una convocatoria de estadounidense, de lo que sea, o haber montado una spin o qué sé yo, o cualquier cosa, cuatro méritos. O sea, que está cambiando mucho, eh, eh, digamos, el sistema de publicación. De todas maneras, eh, todavía pesa en España el peso de tener mucho. Todavía pesa, yo creo que... Eh, que, que un poquito. Sí. Eh... Aquí alguien nos pregunta algo, Dani. Hay una pregunta. Bien, aquí dice, alguien dice, ¿qué has hecho para afrontar los bajones? ¿Cuándo sientes que no avanzas en una investigación? ¿Alguna recomendación? Bien, eh, a ver, en esta carrera, en este negocio, hay una cosa que tiene, hay una, una cualidad una virtud o una capacidad que tenéis que desarrollar si no la tenéis, y eh, que es muy importante, que se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad para reponerse ante los efectos adversos, ante un efecto adverso, es la capacidad para, para resistir. Tenéis que pensar eh, que esta carrera, esta carrera académica es una, es, una, es una maratón, una maratón de muy larga distancia, no de 42 kilómetros, sino de muy larga distancia, y uno tiene que dosificar muy bien la energía para no quemarse en el camino. Yo tengo casos, tengo casos de hecho yo mismo tuve un, una, un síndrome de, de, bueno, de, de bajón importante, eh, lo he tenido varias veces y lo, que, lo único que he hecho ha sido descansar. Descansar descansar un poco, tratar de aislarme, si he podido aislarme un pelín, alejarme un pelín de lo que estaba haciendo para volver con mucha más energía. En esta carrera es muy importante el descanso porque uno, al igual que por ejemplo con el ejercicio, cuando uno no para de hacer ejercicio, de entrenar todos los días, puede ocurrir que entre en un síndrome de sobreentrenamiento. Con la ciencia ocurre, puede ocurrir prácticamente lo mismo, ¿no? Uno con, la, uno con la motivación y con la ansiedad que le, que le ocasiona pues seguir leyendo, publicar el, el artículo que me, que me viene rechazado y que tengo que volver a, a, a enviar a una revista o contestar a los revisores, eso puede crear un estado de ansiedad que puede llegar a perjudicarte a nivel eh, psicológico y que puede llegar a afectarte a nivel familiar también, salud mental, salud física y a nivel familiar incluso con la pareja. Yo no sería la primera vez, de hecho lo he visto varias veces, en, en estudiantes míos que, eh, que bueno, que a los que yo les dije, si no cambias esta actitud, si no cambias, no gestionas mejor tu tiempo, tu pareja va a dejarte, va a dejar, te va a dejar eh, y efectivamente así ha sido. ¿no? De todas formas que, que uno tiene que gestionar muy bien esos, esos bajones, tiene que gestionarlo tratando de descansar un poquito, dar un paso atrás para, para eh, empezar o retomar eh, el trabajo con, con mucha más energía… Y sobre todo resiliencia, ¿no? Es decir, bueno, me dan, me dan, me dan una, una, una noticia negativa, me afecta, a mí también me afecta. De hecho, he tenido recientemente una noticia muy negativa de un proyecto del el que yo tenía muchas esperanzas que iba a pasar el, el filtro para poder ir a la entrevista. He dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y no he pasado y he estado unos días fastidiado, muy fastidiado. Pero, bueno, hay que ver las cosas desde un punto de vista también positivo y, bueno, pues aprender de los comentarios, aprender, aprender de las críticas para volver a volver al trabajo, volver a la carga con más energía y sí. con más, con más, con más sí eso es, eso es importante lo que comenta Jonathan que este, eh, en la misma mañana te pueden dar la alegría más grande y el palo más grande. ¿no? Yo imagino que a Jonathan, como los que publicamos sí. bastante, nos pasa que sí, es de repente te llega por la mañana, te aceptan el artículo y a la media hora te han rechazado un artículo y tienes que estar preparado. Entonces, simplemente aceptarlo. A mí se me ha pasado y, y y, y me ha pasado, pues, bueno, imagino que además estos últimos meses nos habrá pasado un poco a todos que hemos, hemos acabado con, con una sobresaturación y, y, y llegamos a estado de bloqueo absoluto mental, de, de ponerte delante del ordenador y, y, y no sabes cómo afrontar la avalancha de, de trabajo que tienes, pero yo creo que has dado un consejo que, que para mí es clave. Yo cuando tengo avalancha de trabajo lo que intento hacer no es hace absolutamente nada, uh -huh. pues, a, es intentar alejarme coger la máxima distancia posible en tiempo y en el espacio. Es decir, intenta ya hasta un par de días o tres sin responder correos sin con pocas llamadas y paseando por el o por la sierra de esto y, y un poco reestructurando de manera natural la cabeza, sin pensar demasiado. Vale, pero es importante que, yo creo que la cabeza del científico tiene que estar preparada para, para, para esos, para esos tramos, para estar preparada para estar arriba y abajo, pero saber siempre estar en el punto medio. Sí, ese descanso... Porque si no es muy difícil He visto muchas colegas también, lo habrás visto que la ambición de medida te lleva también a tener, a eh, adoptar eh, decisiones muy torpes, a entrar en muchos conflictos con colegas, a no saber relativizar los fracasos, a no saber relativizar los, los, los éxitos. Y la gente, la verdad, que se le va la cabeza. Tenía que tener la cabeza muy bien amueblada Así es. Pero bueno, yo, pues hemos puesto nosotros aquí un curso, unos cursos de meditación para ayudar a la gente. Eso que dice Daniel es muy importante. Eh, lo del descanso y salir a pasear. Yo, por ejemplo, hago ejercicio, ¿no? Eh, y es que eso, eh, parar, dejar, dejar de trabajar justamente cuanto más trabajo tienes o, o cuanto más decaído estás, te ayuda a ver las cosas con perspectiva, desde fuera, desde lejos. Y analizar la situación o la, la, la problemática con otros ojos, con otra perspectiva. Y eso, eso es muy importante, porque cuando uno se aleja y ve las cosas desde lejos, desde un poco desde fuera, es capaz de, de dar soluciones mucho más rápidas y mucho más efectivas que cuando las da, cuando están metido en esa vorágine y en esa vorágine de trabajo que, que bueno que lo que hace es ir, ir apagando fuego y no, y no pensando realmente o no meditando eh, lo que uno tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo de la forma más efectiva. En el tema de la tesis puede pasar, y, y yo lo he visto, que te bloquea. Y el cliente se bloquea y no sabe cómo avanzar. Y muchas veces la solución que he visto en la gente cuando tiene bloqueo es trabajar todo el día más o seguir delante del ordenador y yo a desbloquear. Sí, yo... Y aparte de tener ordenador, no abandones la tesis, pero darte una semana para recopilar y el lunes siguiente, y este es este, el fin de semana, sí. te vas, te tomas un par de de hasta que ponen ahora tan diferentes o te vas sí. allí a, a, a pinas de gemía a, a comerte un asado o te vas sí. a hacer algo de gota Aléjate, cuando estés bloqueado, aléjate lo máximo y desconecta sobre todo de, de, del ordenador, porque a mí me pasa muchas veces que me entra mucha ansiedad trabajando y me he puesto del de ordenador y al final genera más problemas todavía. Porque sí. cuando tienes ansiedad genera más problemas todo, todavía. Sí. Pero bueno, vamos a dejar de, de los problemas. A mí me interesa mucho el tema... Eh, y, y lo trato mucho también en mis cursos y, y es una cosa además que intento mirar de una perspectiva digamos multidisciplinar o, o, o de varias áreas de, de, de, de, de, digamos varias áreas artísticas me interesa mucho el proceso creativo pero yo siempre cuando doy los cursos de cómo publicar que también no algunos de, de hecho fue en esta, de los primeros cursos que di de cómo publicar, me acuerdo que estuve contigo en la facultad con, con nuestro querido Emilio Delgado, recordarás que nos invitamos y ir a, a alguna charla pero yo ahora empiezo siempre los cursos Comparando un poco eh, la ciencia como una actividad creativa. Y porque yo creo que se nos olvida que, que la publicación científica, a pesar de que está basada en, actos, eh, digamos, en datos objetivos o en el método empírico, tiene mucho de creación. Mm -hmm. Tiene mucho de, cre de, de, de creación. Y a mí me interesa mucho, por ejemplo, yo me gusta mucho la lectura, me gusta mucho más cómo los escritores o los la directores de cine afrontan estos procesos creativos o cómo montan las, o como hacen los montajes de las películas o cómo montan las novelas. Y lo comparo mucho con, con, con el proceso de creación de un artículo científico. Pero me interesa mucho saber, tú, la idea o sea, las idea, la buenas ideas, tus mejores ideas, las que te han dado la gloria científica, las que te han dado esos papers que tú dices, cada vez que entras en tu perfil de Google a la escuela, o, o dices, este, este es mi paper. La grande idea es como, cómo las consigues. Sí. A ver, ¿y qué me las consigues? ¿Por inspiración divina? Nada, porque qué no, has estado no, no en no un hay... tus colegas? porque a leer muchos artículos científicos o simplemente estás meditando y estás veniendo... ¿Cómo consigues tener buenas ideas? ¿Eh? ¿Y cómo, cómo las consigues? O sea, ¿cómo, cómo piensas que se obtienen las buenas ideas? En, en mi caso, para ser sincero, yo tengo que decir que no hay secretos y que las ideas surgen de leer. O sea, surgen leyendo, leyendo mucho y tener, y tener una capacidad para ir montando piezas de un puzzle, ¿no? Ir leyendo y, lo, y lo, los mismos artículos van generando, van, van dando... In, van apuntando a alguna idea que cuando uno lee mucho y lee con, con, con relativa frecuencia, de hecho yo le digo siempre a mis mi chicos, tenés que leer como mínimo un artículo al día, un artículo al día ah. como, como, como regla de oro, ¿no? Cuando uno va leyendo artículos, se va dando cuenta de que los artículos, en algunas partes del artículo, va, se va, van generando alguna idea o van dejando puntos punto sueltos. O incluso, a lo mejor no dicen la idea, pero hay cosas que dicen, oye, ¿y esto? Esta gente no ha investigado esto y eso sería interesante. Y cuando lees uno, otro... 5, 10, 15 y va y va bailando. Entonces, yo, yo mi idea ideas surgen de, de bueno, de unir, unir y eh, unir conceptos que voy leyendo en los artículos que, que me voy encontrando, bueno, que, que voy que voy seleccionando para ir leyendo sobre una temática concreta. No, no, no vienen del cielo, no vienen en el servicio, como alguna gente dice. No, yo que estoy en el servicio y vienen. Yo eh, no, no vienen solo corriendo, o sea, yo salgo mucho a correr, o salgo en bicicleta y la idea es que no me vienen ahí. Ahí me vienen las ideas, pero vienen gracias a que yo he hecho un trabajo previo de, de sembrar. Y esa siembra, esa, esa cultivar la tierra ha sido, eh, significa en mi caso leer, leer muchos artículos e bueno, ir, ir enlazando, ir enlazando resultados de un artículo, de otro, cosas que van surgiendo, ideas que van, se van lanzando en algunos artículos o ideas que no se lanzan, pero que están ahí y que uno rápidamente identifica y va, y va, y va, y va creando. Esa es, esa es la forma en la que a mí, a mí me vienen la idea no, no, viene, no me vienen por inspiración divina, me vienen de, leyendo, leyendo mucho. Hay que leer, sí. leer hay que leer todos los días, yo le digo a mis chicos, hay que leer un artículo al día, como mínimo. Sí, yo creo que a todas las buenas es que lectura, lectura, lectura, ¿vale? Y también, y también es que es fundamental, y eso yo creo que, que, que es fundamental, y es, y es la base de la ciencia, es la interconexión de ideas. Uh -huh. Bueno, es la base del conocimiento, la, la, la capacidad de relacionar unas ideas con otras. ¿vale? Y sobre todo ahora, yo creo que es fundamental no solo relacionar ideas, sino tener la capacidad de relacionar la idea de tu campo con la de otro campo científico. Efectivamente. Por ejemplo, a mí la ambición que me preocupa más ahora es la de intentar relacionar todo lo que ir aprendiendo con, con otros campos. Por eso intento abrir vías de colaboración a lo mejor con, con, con las humanidades, con gente de computer science, porque quiero un poco Hacer esa, fusión, esa interconexión de ideas de dos campos totalmente, totalmente diferente, que yo creo que también lo haces también en tu campo, porque yo no sé si le puedo explicar eh, a la gente, porque bueno, a, la gente, a todos los estudiantes estudiantes que están aquí, eh, que me explique un poco tu campo, porque tu campo es singular, tu campo yo creo que ni tiene nombre, yo le llamo la Sports Science, que es la categoría JCR, porque sabéis que los bibliómetras no, llamamos la, la ciencia por categoría Web bueno, o Science, el campo de la está la Sports Science, pero es un campo que realmente es muy interesante y es un campo que es paradigmático de lo que va a ser la ciencia del futuro, de lo que va a ser, digamos, esta ciencia líquida, donde todo está muy entremezclado, donde los campos están muy entretejidos, donde es muy difícil saber de qué proviene, de qué campo. Eh, eh, es una ciencia, bueno, ahora yo no lo explico mejor, pero es una ciencia que, que nace de las ciencias sociales, creo yo, ¿no? de la parte de la educación, de, de la facultad de educación, y poco a poco se han arrimado a otras otra ciencias como como son la, la biomedicina, la medicina clínica, la nutrición y la, y, y la dietética, y, y evidentemente, fijaros la importancia que tiene la, la, la ciencia de los deportes como una ciencia de transferencia a la sociedad. Eh, explícanos, Jonathan, eh, eh, esta parte que inicialmente inicia, ¿cómo, cómo son estos campos científicos eh, donde se entremezcla varias subdisciplinas y cómo, cómo somos capaces de... A ver, ¿cómo somos capaces de ponernos de, de acuerdo con un bioquímico con un molecular con, con sí, un sí, sí. educación pues, es, es, es, es, y, y subido un microscopio? ¿Vale? Os lo, lo voy a contar el, enlazando con, con el comentario anterior, de dónde viene la idea, ¿no? Había, he dicho dos cosas importantes que, hay, que ha remarcado Dani, una es lectura y otra es interconexión, y la tercera, que no, no, no, he, no he comentado, es, es compartirlo, hablar, hablar esas ideas que tú tienes con otra gente. Con otra gente, no solo de tu área, sino de otras áreas radicalmente distintas, con matemáticos, con bioquímicos, con médicos, con, con fisioterapeutas, con gente de, de, de matemática, con gente de, de biología molecular, porque hablando de esas ideas con otra gente que tiene otra visión radicalmente distinta, un background radicalmente distinto al que tú tienes, esas ideas se enriquecen y, y, y se originan nuevas ideas mucho más complejas. Que están relacionadas entre sí y gracias a esa idea se originan campo. Me, me ha gustado mucho el, el término que has utilizado, la ciencia líquida, ¿no? se entremezclan eh, eh, áreas radicalmente distintas. ¿no? De hecho, eh, el área de ciencia del deporte es un área muy multidisciplinar, eh, muy multidisciplinar, donde, donde trabajan desde sociólogos del deporte, gente eh, que hace sociología del deporte, hay gente. ...que hace solo biología molecular. Biología molecular para entender, por ejemplo... ...por qué el ejercicio mejora la resistencia a la insulina... ...en un paciente diabético tipo 2. ¿Por qué? Desde el punto de vista molecular. O cómo, por ejemplo... ...o qué ocurre, por ejemplo, con, con la microbiota... ...cuando una persona hace ejercicio, ¿no? Y cómo esa microbiota, la caca... Eh, ...se puede utilizar incluso para generar una pastilla... ...que le das a un animal que no ha hecho ejercicio... ...que está enfermo y, y, y puede mejorar, ¿no? es decir, hay un campo... Es un campo muy multidisciplinar y, de hecho, eh, yo, yo así lo he entendido y así tenemos nuestro grupo de investigación. Hoy teníamos un, un, hemos tenido una, una reunión de un proyecto que estamos preparando y en la mesa del proyecto había, estábamos sentados varios licenciados en ciencias del deporte, eh, había sentado un médico de familia, había sentado a una psicóloga y un nutricionista. O sea, eh, ah. Para que os dais cuenta un poco de, del abordaje multidisciplinar, cada uno tiene una perspectiva distinta de la historia y tenemos un problema. El problema, en este caso, era mejorar la salud de un tipo de, de, un tipo de población, ¿de acuerdo? Y íbamos a abordar el problema desde distintos puntos de vista. Una intervención basada en ejercicio, con psicología y con nutrición. De hecho, eh, bueno, eh, así es como trabajamos. Yo, de hecho, tengo, casi, tengo muchas publicaciones en, la, en el área de ciencias del deporte, categorizada como tal en la web of science, pero tengo muchas publicaciones también en el área de pediatría, porque he trabajado mucho en actividad física en niños y en, y en adolescentes. Tengo muchas publicaciones también en el área de fisiología, porque también hemos trabajado en exercise physiology, fisiología del ejercicio. También tengo muchas publicaciones en el área de medicina, eh, o medicina clínica, o medicina general, sí. o, o cardiología, sí. porque hemos trabajado, por ejemplo, en demostrar cómo la actividad física o el ejercicio mejora el perfil cardiovascular en niños y adolescentes. Pues hay alguna, algunas publicaciones, algunos artículos que han sido muy bien acogidos en revistas de cardiología, porque hemos puesto de manifiesto que efectivamente la actividad física se puede utilizar como una herramienta para prevenir y tratar problemas asociados al desarrollo de, de, de enfermedad cardiovascular en niños y adolescentes. Es un área muy multidisciplinar, pero también yo creo que gracias… ...a que eh, el, el, el mismo graduado en Educación Física y Deportiva, eh, nosotros somos camaleónicos. Y eso me lo dijo la primera vez mi mentor, Manuel Castillo, catedrático de Fisiología, catedrático clásico de Medicina... Eh, ...que no conocía muy bien el, al, al licenciado, al de INEF, ¿no? No lo conocía muy bien hasta que empezó a conocerlo. Eh, no, no tuvo, me tuvo a mí como uno de los primeros doctorandos suyos del área de, de, de INEF y, y se quedaba asombrado sobre la capacidad que teníamos para adaptarnos, para adaptarnos a cualquier cosa... Eh, para ah. que estudiar de lípidos y lipoproteína estudiamos de lípidos y lipoproteína si habíamos que, teníamos que aprender a pipetear aprendíamos a pipetear, si teníamos que aprender a trabajar con rata, aprendíamos a trabajar con rata si teníamos que aprender a, a lo que fuese lo aprendíamos y eso yo creo que es una máxima que no, que no es nueva, si eso ya lo, lo decía Darwin no es la capacidad de adaptación el que mejor se adapta sí. al medio es el que más éxito tiene y cuanto más capacidad de adaptación tengas mucho mejor va a ser para ti en ciencia es fundamental. En ciencia no puedes decir yo solo sé hacer esto y voy a hacer esto toda mi vida. No. Tienes que estar siempre abierto a aprender a nuevos programas, sí. estadística, inglés, otro idioma, salir al extranjero. Aprender cosas nuevas para ir creando, metiendo en tu mochila mucho conocimiento para que el día de mañana puedas utilizarlo. Y es, y, es, y es así. Estamos en un mundo donde continuo aprendizaje es una máxima. Eh, y no hay no hay otra otra historia, ¿no? Y claro, que, es que si te apasiona, no te, no te molesta. Al, al revés, te crea ansiedad porque no tienes tiempo para leer todo lo que te gustaría. Tienes que tener esa capacidad, creo yo, de, de o, que hay que desarrollarla, evidentemente, que es la capacidad de mutación, de, de mutación constante. Y, y tienes que tener además mucho, mucho talento, mucho talento para saber cuando las cosas están muertas. Y tienes que tirar por otros caminos y tienes que tener, que que tener, que tener una mente más abierta porque eh, habrás visto que eh, muchos colegas y muchas colegas se nos quedan atrancados en líneas que llevan durante 30 años uh -huh. y no son capaces digamos de cambiarse de carril y transitar por un camino rural que después le va a dar a otra autopista, ¿verdad? Y siempre se quedan por con las mismas carreteras circulando, y, y al final eso es lo que resta de originalidad. Yo por eso, y, eh, por eso, y lo, y lo volvamos a recargar, la colaboración, sea con colegas de dentro o de fuera, es fundamental sí, eh, sí. Es fundamental eh, que la universidad también, Jonathan, bueno, yo creo que tú ya tenemos esa perspectiva, eh, pero la he visto, no lo he visto tampoco después de tanta gente, eh, adoptar una perspectiva totalmente universitaria, en el sentido de que mucha gente que no, que no participa de de la vida universitaria, es decir, no participa en el sentido que no va a charlas de otros colegas, no va a otras facultades a ver qué se cuenta, no participa de la, del conocimiento que genera otros colegas y eso realmente le está empobreciendo. Yo, los mejores contactos, las mejores colaboraciones, los mejores los he conocido cuando he ido a charlas de economistas, cuando he ido con la gente de filosofía y letras a ver que decían de humanidades digitales, ¿eh? cuando he estado colaborando con la gente de informática a ver que analiza aquello de la ciencia de datos que yo no tenía... Ni, ni, ni idea, en fin, eh, entonces sí animado a la gente un poco a que participe, ahora es más difícil, bueno, pero dentro de, la, dentro de un par de meses volveremos otra vez a, a, a este tipo de cuestiones, pero es fundamental también eh, esa implicación absoluta de la vida en la vida universitaria para ver qué se, qué se está haciendo y qué se está haciendo, pero no me refiero ya solo a, a, a que la gente participe en áreas fines, sino que, que participe con gente de historia, que vaya, mm. en fin, las colaboraciones científicas tienen camino. Y además hay que aprovechar, Dani, un ambiente, un ambiente, el ambiente que tenemos en la Universidad de Granada. Una de las universidades mm. de España que capta más eh, estudiantes predoctorales, una de las universidades de España que más proyectos eh, nacionales que capta, una de las universidades de España que más, que más está apostando por la investigación, eh, donde hay mucha gente muy interesante que conocer y, de hecho, encuentros como este, hoy es virtual, lo ideal es que sea presencial eh, favorece sí. precisamente eso, esa, esa conexión, ese, esa, esa conexión de hablar unos con otros. Oye, ¿tú qué estás haciendo? Yo estoy haciendo esto. Oye, ¿tú qué haces? Yo, y y hablar, en, eh, hablar con la gente es muy importante porque surgen muchas ideas, porque surgen, surgen muchas colaboraciones y surgen muchas iniciativas, no solo académicas, sino también empresariales. Eh, y, y eso es muy importante. Sí, a mí tienes capacidad. El otro día eh, me ha pasado una cosa curiosa. Yo eh, me interesó el tema de la ciencia de datos, que ahora... Y, evidentemente ya no va a formar ciencia de datos, no va a ser Paguanza, no, la gente que lleva trabajando sabe que se pone eso para en el tema. Pero fíjate, es un tema que, que me, me, me gustó introducir el tema del mundo bibliométrico, tratarlo, y, y justamente sabes que tenemos una amiga común, que es Ana Gallego, que es de literatura, sí, sí. precisamente vamos, vamos a dirigir un monográfico, los dos conjuntamente, de la ciencia de datos aplicada al mundo de, de, de, de la humanidad. En, en ese, digamos, en ese cross, en ese cross, en ese cross en, eh, interdisciplina que, que hay que hacer, y yo creo que para ahí está un poco eh, el camino así es oye, qué más te, más te pregunto hay una cosa a mí que siempre me ha sorprendido de, de tu vida, tanto tuya como, como con Franco que sabes que también mantengo justamente tú también ayer hablando, hablando con Fran, y lo quiero traer para la próxima charla, para que inaugure también la tercera temporada a eh, Fran Ortega, que sabes también que le que, ...que lo quiero mucho... ...pero siempre me ha sorprendido mucho... Eh, ...en tu grupo... Y, ...y yo creo que es fundamental... ...y yo creo que es una cosa que, que... me gustaría que remarcara... ...y de... ...que Ana la, que la comentara... Eh, ...cómo debe ser la relación en el grupo... ...porque siempre he visto mucho compañerismo... ...en tu grupo... ...siempre he visto... ...he visto que habéis tenido... ...evidentemente... ...en cualquier estructura... ...que mantienen una cierta... ...cierta jerarquía... ...que no tiene por qué ser una jerarquía... Eh, ...vertical... ...sino una jerarquía de carácter... ...intelectual o... o ...por mérito... ...pero siempre ha sido un grupo de carácter bastante horizontal uh -huh. y bastante compañerismo eh, yo quiero que, que, que le hable a ellos de, lo de la importancia que tiene estos grupos horizontales este compañerismo y, y lo que has dicho antes esta apertura y capacidad de tener de confianza, de hablar con tus propias colegas de despacho de, de, de los que investiga, de lo que haces, porque mucha gente habla con miedo de su idea, hay mucha gente que tiene eh, que, que, que tiene miedo a compartir ...las cosas los datos, ideas o lo que va a ser en el futuro... ...yo una opinión que no comparto, a mí sí me roban el problema del que roba... ...no del que, del que difunde, ¿no? no Así no. es. Pero bueno, me gusta que nos contaras para tu filosofía de grupo... Y, y, ...y la filosofía que transmite a tu gente un poco para ver sí. si... si para la filosofía, te filosofía de grupo es, es muy sencilla... Eh, ...creo yo, aunque sencilla de llevar a cabo... ...sencilla de decir, pero quizás no tan fácil de llevar a cabo... ...por, por, por, la, por, la, por la condición humana, ¿no? De, ...de la codicia y del protagonismo y de, y de los egos, ¿no? Y, y se basa en varios pilares. El primero es la generosidad. La generosidad y, y, y la capacidad para, para no ver las cosas a, a, en, a corto plazo. Sino que si yo trabajo hoy, mañana trabajará el otro y, y el siguiente el siguiente trabajará otro más que yo y al final todos somos un equipo. Yo, yo monté un proyecto de investigación donde hay 12, 13, 15 personas involucradas. Yo siempre digo lo mismo, lo mismo ¿no? Porque no, lo, no lo digo para convencer, sino porque estoy convencido yo. Y es que un equipo es una cadena donde la, la, y la cadena es tan fuerte como el más débil de los eslabones. ¿Qué significa eso? Significa que cada uno de los eslabones de esa cadena es muy importante. Y cada uno tiene que saber su rol. Y no hay un eslabón más importante que otro. Tenemos que ser capaces de que todos los eslabones de esa cadena sean igualmente importantes. Y cada eslabón de esa cadena tiene un papel. Tiene un papel fundamental. Y tiene una voz. Y tiene un voto. Yo pienso que eso es otra, otra de las características de nuestro grupo de investigación, donde todo el mundo puede opinar. Y yo no tengo la verdad absoluta. Yo, en última instancia, lo que hago es decidir, después de haber escuchado a 15 personas, dar una opinión, decidir cuál es la más, la más correcta. O tomar una decisión final, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con, la, con mi grupo, cuando preparamos un proyecto, hemos, hemos estado preparando un proyecto recientemente, pues eh, hemos estado prácticamente dos años reuniéndonos, reuniéndonos un grupo de personas, un grupo de personas, desde postdoctorales hasta predoctorales, gente muy, muy joven, preparando un proyecto semanalmente, donde yo tenía, donde yo coordinaba, pero yo no tenía la última voz, no tenía la última decisión. De hecho, yo siempre le digo a la gente de mi grupo, yo no quiero ser el que decida, quiero que decidamos entre todos. Porque yo no me quiero equivocar, nos tenemos que equivocar todos. Si yo, de tal forma que cuando uno tiene éxito o uno, uno, uno hace algo muy bueno, no es fruto de una persona. La investigación ya no es individual, ¿Cómo? es equipo. Y, y, y, y, y yo le digo a mis chicos, yo soy muy egoísta, yo quiero llegar muy lejos. Yo quiero llegar muy lejos, muy alto. ¿Y de qué depende de que yo llegue alto? Depende de que tú. Tú, tú y tú vol voléis muy alto. De tal forma que lo que yo quiero es que lo, mi, mi, la gente de mi grupo vuele alto, aprenda mucho y haga cosas muy importantes. Porque si ellos hacen cosas muy importantes, yo que soy el director de la orquesta, también voy a subir con ellos. Sí. ¿sí? Y eso es muy sí. importante. Y, y, y, los y, y lo decía antes, Javi, eh, Dani, una cosa muy importante, el tema de los mentores. Yo pienso que, y efectivamente, eso que has dicho, yo nunca lo había pensado, pero lo voy a, lo voy a tomar. Y es eh, la taxonomía de los mentores. Eh, yo Cuando has dicho eso, yo he pensado en mis mentores y yo he tenido muchos mentores en mi vida, de distintas categorías, en distintos momentos de mi vida. Pero es que yo creo que tener ah. muchos mentores significa que has sido capaz de abrir los oídos sí, y de, de aprender de la gente con más experiencia, de la gente que viene de vuelta, de tener ejemplo de gente que tiene una, un conocimiento, una, exper una expertise en otro tema concreto, en otro tema determinado. Y eso es muy importante, que el mentor… Yo mi objetivo siempre lo digo, yo quiero que mis estudiantes sean mejor que yo. Y, y eso sí. me, me impulsa a dar lo máximo de mí, a, a enseñarles todo lo que sé y todo lo que puedo, no solo desde el punto de vista científico, que muchos de mis estudiantes ya me han superado, y lo digo muy orgullosamente, sino también desde el punto de vista de experiencia. Yo tengo más experiencia que ellos por la edad y la, tengo la experiencia de haber dirigido varias docenas de tesis y de haber dirigido varias docenas de vidas. Eh, y como decía, me decía oh. mi mentor, que yo lo, lo, lo, lo soñaba, yo aquello soñaba, hoy puedo decir con la voz muy alta que toda la gente que ha, de, ha hecho la tesis conmigo hoy está trabajando en el sitio donde soñaba un día trabajar. Y eso lo digo, oh. además lo digo muy orgulloso, ¿no? Y, pero la, la base es generosidad, trabajo en equipo, no, no dar, dar sin esperar nada a cambio, porque el destino, no lo olvidéis nunca, el destino te devuelve todo con creces. Si tú tienes unos datos y estás así con tus datos, esos datos van a morir en tu, en tu regazo. Van a morir. Si tú tienes unos datos y los abres y le dices, Dani, mira, tengo esto. O vas a, a, a informática o vas a otro sitio, yo tengo estos datos. ¿Qué podemos hacer? O tengo este aparato. La gente en Granada y en, otro, y, y en otros países del mundo, y en otras ciudades del mundo, tiende a, no, no, esto es mío, esto yo no, sí. nadie lo toca. Yo tengo siempre la sensación, mi responsabilidad, una responsabilidad social ...de que los datos que, que recogemos con mucho esfuerzo, mucho sudor, de lunes a domingo... ...están abiertos para la gente que quiera publicar con ellos. Para que, y al final todos salimos beneficiados. Al igual que los aparatos que se compran, al igual que las instalaciones que tenemos. Están para utilizarlas. Generosidad, apertura y sobre todo darle voz y voto a todo el mundo. Porque el, el, el, el último estudiante que llega, que está haciendo su trabajo fin de máster contigo... Ese, ...de ese tengo yo también mucho que aprender. Y, y, y, el, sí. y el director o el IP del grupo que se crea, que está por encima del de, de bien y del mal, bajo mi punto de vista, se equivoca. O el, el, el chico que entra a un grupo pensando que es una máquina, sí. tan pronto que entra a un grupo, esto es la ley del percentil, ¿no? Tú puedes tener un 9 en, tu, en la carrera y ser el mejor, pero cuando llega a un grupo donde todos son una no máquina, estás en el percentil 50 o incluso por debajo sí. ¿no? Y, y tener que, mensaje es, el mensaje que lanzado, la Este mensaje que ha lanzado es importante para... Para la gente, a no que tiene la autoestima un poquito más, más baja, porque nos pasa a todos, como nos, nos encerramos en un mundo pequeño, el mundo científico siempre es pequeño, en tu frente de investigación, cuando te va un poquito más arriba dices que es tan chiquitito y tan azul, a veces que, que es muy... En fin, pero, pero es verdad que, que a mí me sorprende que, que todos los que están haciendo las tesis doctorales ¿eh? o todos los que están haciendo los TCG, realmente son ellos los que saben más que nosotros. Pues ellos se creen que, que nosotros somos los que les vamos a enseñar, Realmente ellos son los que saben las técnicas, los que están experimentando, los que saben programar y nuestra misión es dirigirlos. Pero realmente aquí hay un trabajo muy colaborativo que es que nosotros estamos aprendiendo constantemente de la, de la zona de la baja, de la pirámide. Y nosotros es lo único que hacemos es dirigir. Pero yo les mando un mensaje de ellos, de los tíos, para decir que ellos son muchísimos más que nosotros. Los que no tienen es la experiencia de vida para saber a dónde tienen que llegar. Pero realmente... Eh, Realmente no sabemos tanto. <ríe> o oh, a mí me da la impresión, no, tanto, la carrera científica, tampoco tanto, porque llega un momento y a es ti estará pasando. Y yo creo que no pasará todo. Y es de carácter universal, que llega un momento que es imposible ya mantener tanto tú personalmente de todas las técnicas. Y tienes que mandar a personas que se esperen de cómo se hacen las cosas, que después te las cuentan a ti y ya con eso construyes tú. ¿no? Por eso digo que es muy importante todo lo que, todo lo que están haciendo tesis doctorales, porque yo siempre digo que los que están haciendo doctorales era la persona que más sabe de algo en el mundo. La única persona y la que más sabe de, un, de algo en el mundo es la persona que está haciendo la, la, la tesis de Astrales. Y por eso, eso eso muchas veces está tan importante. Bueno, Jonathan, ¿qué más te, qué más te pregunto? No sé si por ahí o animáis. ¿Javier? Eh, Javier pregunta. La... Javier Fernández tiene una pregunta. ¿Qué consejo le si somos... Sí, pues, nah, consejo. pues venga, dale. No pasaste el tercero, dale el, el consejo. Sí, pues mi consejo, Javier, sería que si realmente te gusta esta este, este área y al menos te gustaría probar, mi, mi consejo es que te que, que vayas a, a, a, a, al despacho del profesor que te haya despertado ese duende de inquietud y que, que empieces a colaborar, que empieces a colaborar eh, como alumno alumno interno, alumno en práctica, en alguno de los proyectos, que vaya a mirar, que vaya a ver. Esa es la forma de empezar, sí. no hay otra. Sí. Yo estoy de acuerdo con Jonathan en que la fórmula que yo seguí fue la misma. Me gustaba la gente, me gustaba Emilio, me gustaba Evaristo, me dio humanidad de ver que tenía un perfil humanístico dentro de… Yo estaba, y le dije, oye, yo estoy aburrido por las tardes, tenía una necesidad para mirar el despacho, yo ya era de ayudito cuando estaba en la facultad porque hice dos carreras… Y entonces yo tendría ya 23, 24 años, diferente la perspectiva cuando vas a tener 20 o, o por ahí. Pero bueno, les dije, me dejáis un sitio para las tardes, para que venga, vente por aquí no ayudas con esto. Pero lo importante es lanzarte. Uh -huh. o sea, aquí, la verdad uh -huh. es que en la ciencia quien espera muere. Eso es un hecho, muere. Tienes que tener mucha buena caradura. Es decir, yo siempre lo digo que a ti te habrá pasado, yo no te pregunto, ¿Has colaborado con ese tío que es el más grande de tu campo? ¿Cómo has colaborado? Bueno, le escribí un correo uh -huh. y le dije, oye, quiero colaborar contigo, tengo estos datos, este tema te interesa, te escribo un paper conmigo. Perfecto. Vale, bueno, todo el mundo está dispuesto. Pero es verdad que hay que lanzarse, hay que ser súper lanzado y con una agresividad sana. Eh, oye, pocas puertas y, y, y sin miedo. Pero, pero bueno. Nos sí. pregunto Alberto por las firmas. No sé si Wanser, va a pasar formulario de firma que a los chicos que se han quedado hasta el final, que las demos. Un certificadillo. Venga, pues pasa lo. Oye, aprovechar también para preguntarle algo más, más, más a Jonathan. Oye, Jonathan, yo te quería preguntar, yo tengo un problema ahora, un problema grave, porque bueno, no me resulta grave, pero estoy. Bueno, ya habéis visto que hemos convertido en el consultorio de Jonathan. Como más... Yo suelo hablar mucho con, con mis colegas, me interesa mucho siempre cómo se organizan, cómo se gestionan, porque. Yo tengo muchas crisis, como todo el mundo. Y, y tengo la crisis de la transición de... Bueno, ya sabes que tengo la transición de que estaba hace un año, estaba en el, eh, con personal de administración y servicios, pero vivía una vida totalmente diferente. De repente, un poco eh, me meto de investigador ya dentro de la universidad, en las clases, eh, y, y de repente consigo un plan nacional, ¿vale? Y, y claro, me veo ahora en la transición de investigador, digamos. Frío, le el que yo me mi tiempo, hago lo que me da la gana, a, a un investigador gestor. Y realmente es una transición que me está costando me está costando bastante, digamos, de estar yo manejando el yeso, de estar en la obra, a pasar a ver la obra desde, desde arriba. ¿Tú cómo hiciste cómo esa transición? ¿O, o, o qué consideras fundamental para hacer esa transición? Porque claro, el investigador gestor es totalmente diferente, yo me he tirado... Eh, ahí está, bueno, sabes ¿Qué es lo que qué lo puedo confirmar. Me he tirado seis meses más escribiendo proyectos de investigación a, a convocatorias de todo tipo: al Andaluza, a la convocatoria de Parques Nacionales, al Plan Nacional, a Innovación Docente, a, a todas. Y me daba la impresión: digo, he dejado otra vida de investigador y me he convertido aquí en una especie de. de, de no sé, de, de eso, de investigar. No sé si a ti te has pasado o, o has tenido también esa sensación y cómo la has solucionado. ¿no? Sí, a mí a mí me pasó, a mí me tocó vivir esa fase en, en Suecia. Yo, cuando justamente defendí la tesis doctoral en Granada, me fui a Suecia para defender mi segunda tesis doctoral y ya me quedé allí. Porque mi, mi contrato postdoctoral, que en aquella época eh, había contratos contrato postdoctoral del Ministerio para irse fuera, fue para quedarme en Suecia, ¿no? Estuve dos años allí. Y esa transición la viví efectivamente igual que tú, enviando proyectos o escribiendo proyectos casi cada mes a una convocatoria mensual. ¿no? Yo creo que esa fase hay que vivirlas con, con tranquilidad y, y, y, y aprovecharlas. ¿no? Son fases que, que uno tiene en su, carrera, en su carrera que al principio, cuando son nuevas, te pilla como que, ostras, y ahora ya no voy a poder escribir, ya no voy a poder escribir artículos, no voy a poder dedicarme a otras cosas más que a, a escribir proyectos. Pero escribir proyectos también forma parte del proceso. Y, y, y también es un proceso creativo muy importante que uno tiene que aprender. luego te darás cuenta, Dani, que cuando pasen un par de años o tres, te darás cuenta de que, además de, leer, de lo que estás haciendo ahora, de solo escribir proyectos, también tendrás que escribir proyectos, corregir artículos, escribir artículos, gestionar facturas, y, y lo irás y lo haciendo todo. ¿Y cómo es posible, os preguntaréis cómo es posible hacerlo todo al mismo tiempo? Porque uno se vuelve mucho más eficiente, tiene más capacidad para escribir, para generar ideas mucho más rápido, tiene más capacidad para leer y para corregir eh, y hacerlo de una forma mucho más eficiente. Lo puede hacer, lo, lo puede hacer todo. Nosotros en nuestro grupo mandamos... Para que os hagan idea, nos mandamos de media un proyecto al mes. De media. Hay meses uh -huh. que no mandamos ninguno y meses que mandamos dos o tres proyectos. Es decir, que se hace, se puede hacer. Pero hay que, hay que vivirlo, esa, esa fase de transición, hay que, hay que aprovecharla en el sentido de decir, o sea, no, no como una frustración de que estoy dejando de hacer otras cosas, sino que estoy haciendo otras cosas nuevas que también me sirven, que también son muy importantes dentro del proceso. O sea, no es solo publicar, sí. no es solo gestionar. Es, es, es un poco todo, ¿no? A mí lo que me ha pasado un poco como... Bueno, ya he visto que he sido con el consultorio aquí, y ya que no preguntáis vosotros, pregunto yo. Eh, a mí me pasa un poco que cuando, cuando yo trabajo, eh, ya no me pasa tanto, ¿no? Porque, bueno, ya es yo con el tiempo me he dado cuenta de cuál era el problema que tenía, he ido desarrollando técnicas de cualquier tipo, ¿no? Ya algunos de los que me conocen ya, ya saben lo que me dedico, pues, a meditación, a hacer deporte, bajar perro, lo que sea, ganar películas, pero me ha pasado siempre, y es un problema que, que intento resolver, que cuando estoy haciendo una cosa, eh, tengo como esa nube negra en la cabeza de todo lo que tengo que hacer. Cuando estoy escribiendo un proyecto, tengo en la cabeza el tío que tengo que revisar el artículo, a la persona que me ha pedido la dirección del TFM, a la preparación del próximo curso que sigo publicando, la... y tengo como todo eso, y muchas veces toda esa nube negra me impide seguir avanzando en lo que realmente tengo que hacer. Eso me ha pasado, pero ya lo gestiono mejor, ya lo, sí. lo, lo hago mejor, pero si sí, también y... quiero ponerle y... manifiesto, ...delante de claro. aquí de todo el mundo. Sí, Porque no, sí, tenemos sí, muchos, claro. los casos, muchas cosas... ...realmente tenemos los mismos miedos y tenemos las mismas flaquezas sí, que el de los sí. mortales. No, y, y, te va, y te va a seguir pasando, ya, ya te lo digo. Yo, yo tengo, ahora mismo tengo 15 estudiantes de doctorado eh, en, en paralelo... ...y cuando tengo que hacer algo muy, muy importante, un proyecto... ...pues lo que hago es que o bien tengo que cortar por un periodo de tiempo... ...o lo que hago es que dedico eh, mis horas más productivas del día a hacer lo que, a lo que, lo que me urge hacer y el resto de horas del día hacer cosas que, que no son tan urgentes, pero que son también importantes, ¿no? Y así es como yo sí. me organizo. Y lo que sí que trato de hacer es que durante ese periodo, pues cuatro, cinco, seis horas al día, que digo, tengo, tengo que reservarlas para hacer, para escribir mi proyecto, lo que sí que, no me, no, lo que, sí que hago es que trato, decir, he, he decidido hacer esto y no voy a pensar en que no estoy haciendo lo otro. Es como cuando uno está, se sí. va de fin de semana. Uno no puede estar de fin de semana pensando que tenía que estar trabajando, o cuando está trabajando pensando que tiene que estar de fin de semana. Cuando está uno haciendo una cosa, tiene que estar full time. Eh, o sea, es como yeah. eh, eh, eh, lo dice lo del mindfulness, ¿no? Mindfulness, ¿no? O sea, uno está haciendo, está en la playa, yeah. está en la playa, no está pensando, tenía que estar escribiendo un artículo. Cuando uno está escribiendo un artículo, no puede estar pensando en, tenía que estar mirando el TFM o el, el, el con, responder a este correo o hacer otra, otra cosa. Uno tiene, cuando uno está haciendo una cosa, tiene que estar a full con eso. Porque si uno está dedicado exclusivamente a lo que está haciendo, va a ser mucho más efectivo. Va a ser mucho yeah. más efectivo. A mí también me ha ayudado mucho una cosa. Me ha ayudado mucho cuando yo volví a, a, a España y mi mujer me dijo, no creas que vas a estar trabajando las mismas horas que trabajaba en Suecia, porque yo en Suecia no tenía horario, llegaba a las 5 o 6 sea, de la mañana, a las 4 me levantaba, pero a las 5 de la mañana llegaba al oratorio y me iba de allí a las 10 o a las 11 de la noche. Llegaba, como tenía todo el día por delante, me llevaba mi ropa, hacía mi deporte, comía allí tranquilamente, pero a mí me ha ayudado mucho tener una, un horario. Es decir, bueno, pues yo a las 5 corto ¿Cómo? o a las 6 corto y no voy a trabajar más de las 6. Entonces, cuando me siento, digo, ostras, tengo que trabajar a tope porque sé que a las seis tengo que cortar. Bien. Y no lo hago porque nadie me obligue, sino lo hago porque, por salud, ya, como decía antes, esto es una carrera de larga Bien. distancia, uno tiene que tiene que hacerlo por salud. Y tiene que aprender a que esas horas que trabaja frente al ordenador sean lo más productivas posible. Yo he un poco a la misma, lo ha comentado por teléfono cuando estuvimos preparando la charla, y llegamos a que muy parecido muy al parecido tuyo, que es levantarme tranquilamente por la mañana Temprano, a las siete y media, a las seis y media Una hora normal que se levanta Hacer un poco, la una medita un poco Después a las ocho y media Desayunar y después de nueve a una y media Trabajar a tope, estar ahí a tope Meter un descanso amplio de un par de horas Y después por la tarde echar otro, Otra franja de, de tres horas Pero como tú dices eh, eh, Cuando trabajo, trabajo Cuando estoy comiendo, estoy comiendo y, y lo que me ha venido muy bien es Buscar horas en las que corto Solo las una y media las dos, corto uh -huh. Corto y todo ahora ahí para probar una película, o para cocinar, o para ir a comprar, pero con tranquilidad, sin estar pensando en el paper, o en lo que sea. Y después ya retomo para las cuatro, a las 4, a las 4 y media, hasta las 7, y a las 7 corto. Se caiga el mundo, me llame la rectora, bueno, si llama la rectora no me mejor le el teléfono. Pero bueno, <risa> pero corto, digamos que corto, corto directamente aprendo a cortar. ¿vale? Eso, yo creo que más o menos ya hemos llegado a un esquema... Similar, pero bueno, la verdad es que es complejo. Pero bueno, también tampoco es cambiar que y, y, y, y hay fases en las que son de trabajo intenso. Yo entiendo que hay, por ejemplo, meses o semanas, sobre todo cuando tienes deadline importante o cuando sabes que estás haciendo un super paper o cuando estás haciendo super colaboración que tienes que echar a lo mejor estas dos semanas que si sí tienes que estar trabajando 10, 13 horas o las que me faltan. Pero que son tiempos muy concretos en el espacio y, y en el tiempo, con proyectos muy, muy concretos y hay que tenerlos también en cuenta. Pero bueno, con la familia te sigue llevando bien, ya no están hechas de casa, por lo que veo. Sí, eso también ayuda a organizarse mejor el trabajo. Yo tengo dos niñas, una de cinco y otra de ocho años, y, y mentiría si dijera que, claro, las niñas te roban eh, tiempo y, y han, han hecho que trabaje menos horas. Pero al mismo tiempo han hecho que esas horas que trabajo sean mucho más productivas que las que trabajaba anteriormente. Eso sí que eso es cierto. Y en ese sentido aprovecho para dar otro mensaje, otro consejo, ¿no? Eh, que también lo da la experiencia, aunque, bueno, somos relativamente jóvenes, pero alguna experiencia tenemos. Y, y el consejo es el siguiente, y es que en la vida, en la vida uno puede... En la, en la vida hay momentos para todo, ¿de acuerdo? Y uno puede hacer muchas cosas en la vida en, distinto, en distintos momentos de la vida, pero hay momentos que son más... Favorecedor, que Hay momentos en la vida que uno puede hacer cosas que luego también puede hacer, pero cuesta en el triple. Eh, en ese sentido, os digo que aprovechéis el sí. momento en el que estáis, la gente que está haciendo la tesis doctoral, en realmente hacer lo que tenéis que sí. hacer, en aprovechar el momento, en trabajar mucho, en salir al extranjero, en hacer colaboraciones internacionales, en hacer muchas cosas claro, que… Vale, cuando sí. tengáis, ¿no? Cuando tengáis responsabilidades familiares, no vais a poder hacer. O cuando hay alguien esperando en casa, no vais a poder hacer. O, o lo vais a poder hacer, pero eso no, no, eso tiene un precio muy alto. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo llegué de Suecia en el 2011, en enero del 2011. Pues con un inglés muy fluido, después de haber estado seis años allí, un inglés muy, muy, muy fluido. Y una persona me dijo, oye, ¿por qué no te sacas el título de inglés? El C1. Digo, ah, yo paso de sacarme el título de inglés. ¿Para qué? Uno viene del extranjero pensando que, bueno, que aquí, como en el extranjero los títulos no son tan importantes como en España, pues dice, ah, yo, no, yo no, no, no, no necesito título de inglés. El que quiera saber cómo sa si sé inglés o no, pues que me pregunte. Yo le hablo en inglés o le escribo en inglés sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasó? Que en aquella época yo tenía que haberlo sacado porque no tenía responsabilidad de familiar, no tenía niño, no tenía, no tenía niña, no tenía nada y podía eh, habría sido muy fácil sacarlo. Habría sido muy fácil sacarlo también porque tenía el inglés muy fresco, venía, acababa de llegar de Suecia. ¿no? ¿Qué me ocurrió? Que dos años más tarde el, eh, la universidad montó unos cursos de formación de cómo publicar un artículo científico en inglés, donde yo era el profesor, El curso eh, al, a los alumnos del curso se les exigía un título de un, un B2 o un C1. Y resulta que el profesor no tenía ningún título de inglés. Claro, eso sí. no, no, no, no está muy bien, ¿no? Y el, la misma persona que vale. me dijo dos años antes, oye, ¿por qué no te sacas el título? No te va a costar trabajo. Me recordó, ¿te acuerdas lo que te dije? Tenías que haberlo hecho en aquel momento. Pues, efectivamente, lo hice. Sí. Lo hice sí. justo, justo cuando nació mi niña, por las noches, con mucho esfuerzo y mucho trabajo. La moraleja de esto es que en la vida hay momentos críticos para hacer las cosas. No perdáis esa oportunidad para hacer lo que tenéis que hacer cuando tenéis que hacerlo. ¿Luego lo podéis sí. hacer? Sí, pero os va a costar el triple. Sí, después la vida se va llenando de responsabilidades y se va, va siendo todo más complejo a partir de, lo, de los 40, la verdad. Y el tiempo cada vez que hace más. Oye, yo me voy a callar ya, eh, Jonathan, y yo creo que estamos callados. No quería hacerle ninguna pregunta, a Jonathan. ¿Seguro? Por ahí. ¿Alguien que.? ¿Ninguna? Parece, Jonathan, que no. Mira, por ahí dice Antonio. Antonio, yo no sé de conocer a Yotan cuando yo era más joven y era apenas no docente. Entonces el curso y he encontrado sin de sorpresa. Yo acabo de llegar a este mundo y con unos cuantos años, la verdad, es que usted tiene razón. Hay momentos a favor hacer esto que me cuesta mucho más. Efectivamente, efectivamente como dice Antonio, eh, hay momentos que, que cuesta mucho más y, efectivamente, esto no es un camino de rosa. Es que, aparte, la investigación está llena de, de, de, de complicaciones que, bueno, que son pruebas que, que uno tiene que ir superando, ¿no? Es eh, un trabajo en, en muchas ocasiones muy, muy solitario, duro, donde uno, uno se enfrenta a su ordenador, a su artículo, a sus artículos y, y bueno, y se supera con con mucha con ilusión y con motivación y, sobre todo, se supera mejor con un grupo un grupo en el que uno pueda trabajar en, en colaboración con otros compañeros y con un mentor o una mentora pues, pues que te guíe por pues el camino. Pues yo Jonathan, no sé, tú qué a la hora de escribir... Antonio, no me acuerdo, no sé quién eres, no sé quién eres. Cuando me hice un adolescente, no recuerdo, no recuerdo, no sé quién eres. Pero bueno, ya, ya me dirás algún día. Animéstate, que... Antonio, por la cámara. Oye, y yo no sé, ¿tú que eres? Eh, animal nocturno, diurno, a la hora de escribir artículos. Yo soy, como... yo soy, yo soy, yo soy matutino. Yo soy matutino. Yo soy de madrugar mucho. Y por la noche caigo. Yo me levanto muy, muy temprano puedo sí, madrugar mucho porque por la, por la mañana no tengo, no tengo más lucidez, tanto física como mental, y soy matutino. Yo por la, Me gusta madrugar y luego por la tarde, noche ya no. Pero siempre ha sido así, ¿eh? siempre ha sido así. Mi vida siempre también ha sido pasa así. A mí me pasa igual. Yo cuando en la época de mayor productividad, cuando, cuando dices que cuando tenemos que dar ese, ese impulso, ese pool donde uno está todo el día trabajando, ahí está Antonio, que se ha manifestado. Eh, yo trabajaba de noche, pero ahora prefiero la hora de, de la mañana, la verdad. Ese era Antonio, ¿no? No me acuerdo, Antonio. Antonio. Sí te vas a acordar, hombre. Lo no es que te vas a acordar. Yo te lo voy a recordar. Tú tocabas un teclado y yo venía a delinear ¿eh? todos los verdes. ¡Madre mía! <risa> bueno, bueno, Antonio, sacando la vergüenza aquí. Eh, claro. Pero ¿podéis, podéis explicar eso madre del teclado mía, que era. Antonio, Claro que me acuerdo, sí, sí, me acuerdo. Y es que tocaba en un grupo de música, entre otras aficiones, cuando era adolescente, tocaba en un grupo de música. Y ya, claro, no, ¿No tocaría el teclado, el teclado electrónico tocaba, Jonathan, o qué? Sí, sí, sí, el teclado electrónico. El teclado. una el leche! <risas> ya era ni macho, no, Antonio, no imaginaba año. que tú podías estar por aquí. No, no, no. Y no. yo me llevo una grata sorpresa cuando he entrado y te he visto. <ríe> me he quedado, digo, bueno, pues me alegro, me alegro de verte, me alegro de verte. <risa> Eso forma parte de, de bueno de la infancia, Dani. Que uno hace otras cosas y las cosas que hice, pues fue tocar en un grupo de música, del cual bueno fueron años muy muy interesantes. No he podido retomarlo uh -huh. a pesar de que el grupo ha vuelto. Tengo que decirlo que el grupo ha vuelto a, a unirse, pero el grupo está en el pueblo y yo estoy en Granada y no, no, no es posible. No, Están está excluidos Sí, sí, ahora sí. que van a empezar a ganar dinero están excluidos bueno, Jonathan, yo ya se lo dije a Fran el otro día, tengo aquí alguna idea para hacer precisamente un artículo con, con, con vosotros, así que un día a ver si, si tenemos oportunidad y, y, y nos ponemos en persona casi a tiempo que no nos vemos y, y nos damos un codazo como, como pide la vida moderna ¿sabes? y ya está, muchísimas gracias por tu tiempo me alegra muchísimo, no sabes que me alegra hablar con con, con vosotros y, y poder compartir experiencias y, y hablar un poco más enfadado, más tranquilo de, y no estar hablando siempre de, de, de los mismos temas y yo creo que la gente también os agradecerá que, que le haya dado estos consejos y, y ya está bueno, tan, muchísimas gracias bueno, un, un abrazo un placer, muy fuerte un placer Daniel, gracias por la invitación eh, vamos, eh, mi correo está en internet tenéis, vamos, podéis eh, escribirme, contactar conmigo bueno. Si os puedo ayudar, o ayudaré con, con, vamos, con, vamos, con mucho placer y, bueno, os deseo muchísima suerte. Me decía una, uno de los comentarios, que de hecho es de una de mis doctorandas, Wen que efectivamente uno de los mejores consejos es la humildad y la generosidad y, y no olvidéis nunca eso. No, no veáis las cosas a corto plazo… O da todo lo que podáis sin esperar nada a cambio, porque el destino os lo va a regalar, el destino os lo va a devolver. Aunque penséis que, que no es así, al final se cumple. Mucha suerte, mucha energía, mucha motivación, eh, que es lo más importante. Y que bueno, que si la ciencia se convierte en vuestra pasión, pues tenéis tenéis mucha muchas horas de sufrimiento aumentada eh, ¿no? <risa> en sentido. Así que, bueno, Dani, eh, estoy a tu disposición, ya lo sabes, para lo que necesites. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Un abrazo a todos y hasta ahora. Nos vemos en el próximo curso. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias.